a dar continuidad a la sesión con como ha comentado mi compañero Raúl del Observatorio del Tercer Sector pues vamos a tener ahora la oportunidad de tener una mesa eh, con cuatro en redes de Euskadi que nos van a trasladar también un poco continuación de lo que hemos venido hablando en el primer eh, tercio de la mañana con, eh, su posición como red y la perspectiva de que como ellos lo ven ellas y ellos lo ven desde sus entidades no como redes cómo consideran que puede estar el estado del bienestar en base también a lo que hemos venido hablando a la mañana imagino que irán completando un poco también y la, los contenidos de la misma no y a la vez la, la posición que están teniendo también como redes y como entidades en este, en este momento en este momento actual no quienes tenemos en, en esta mesa pues tenemos a cuatro cuatro compañeras y compañeros que viene de diferentes sitios. Tenemos a, aquí en la, la segunda, por la izquierda, tenemos a Carmele Anchustegui, que viene de la Confederación Coordinadora de Personas con Discapacidad Física de Euskadi, el CARTEAN, y que aglutina a diferentes también redes territoriales, como son Eguiñes, el CARTU y FECOR. Bien. El segundo ponente que tendremos en segundo lugar será Alfonso López, que es responsable coordinador de EAPN Euskadi en la Red Europea de Lucha contra la Pobreza. El tercer momento de exposición le corresponderá a Mila Domínguez, que la tenemos aquí a, a mi izquierda, coordinadora, que pertenece a la coordinadora de ONGDES de Euskadi. Y finalmente acabaremos la mesa redonda con Miquel. Miquel Aguirre Zaval, perteneciente al Ares Euskadi la Federación de Residencias y Servicios de Atención a las Personas Mayores del Sector Solidario de Euskadi. Ellos cuatro, ellas cuatro nos van a contar y nos van a trasladar un poco esta posición. Y más o menos tenemos como unos 10-12 minutos, sentiros libres un poco en atender a estas dos claves que hemos comentado, cómo está afectando esta situación en los diferentes sectores y cómo se están posicionando las diferentes organizaciones. Y también un poco ser libres o mostraros libres en donde, a donde queráis llegar y a donde queráis invitarnos en este viaje. ¿vale? Así que ya de entrada le doy la palabra a Carmele. Cuando quieras, Carmele. Vais que regasco. Eskerrik asko eta egun on eta antolatzaileei gure eskerri beroena elkartearen eh isenean. Bueno, dak, dano dakizuenez, elkartean e, konfederazio bada, eh dugu Bizkaian e, dago fekor, elkartu dago Gipuzkoan eta Araban eginaren eginez. Gure lana da adiskapazitatu fisikoen eta organikoen alde egitea lana, hau da eskubideak, eh denon eskubideak zaindu, alderrikatu Eta denuncisatu, baita ere, erakunde desberdinakin, lan egiten dugu, gure egoera aztertzeko gure planifikazioa ere agertzeko, eta baita ere, gure zer egin nahi dugun, eroselan egin behardan erakusteko erakunde desberdinai. Eta hori e, badago gure artean. Zan bar dugu, hama zei mili e, gitxigora bera, osatzen dugu le, elkartean, Orga el burua dan dan dan yena, oñar personen escubida etan. En cuanto al tema del… bueno, a ver, sobre el tema del estado del bienestar social y el papel de las organizaciones, lo que nos supone a nosotros en este momento, la verdad, que es una… es negativa. Negativa a la situación y al ejercicio de los derechos y a la inclusión y participación de las personas con discapacidad y orgánica, en condiciones de igualdad de oportunidades y accesibilidad universal. Nos dificulta toda esta situación el ejercicio de nuestros derechos, la inclusión y participación en condiciones de igualdad de oportunidades en todos los ámbitos. Voy a decir algunos ejemplos. Antes hemos mencionado a los anteriores ponentes el tema de educación. El tema de educación estamos dentro de un sistema educativo inclusivo ¿eh? importante por la inclusión, importante por la formación, importante por la sensibilización. Pero nosotros diríamos desde el cartean que tiene sus vacíos este sistema educativo en estos momentos. Tiene vacíos en cuanto al tema de no incluir en todas las actividades educativas a las personas con discapacidad. Hay problemas dentro de la escuela, extraescolares y también el transporte escolar. Esto eh, lo estamos viendo día a día y lo están viendo los padres que tienen niños en edad de escolarización. Se está notando que en el paraguas llamado crisis está pues, negativamente, está suponiendo al sistema educativo y, sobre todo, a las personas, a los niños, a los jóvenes con discapacidad. Nos estamos viendo con recortes en recursos materiales, nos estamos viendo con recortes en recursos personales, y nos estamos viendo con recortes en que un niño, un joven, pueda pertenecer, incluirse, participar en todo el sistema educativo, como puede ser cualquier otro niño sin ninguna discapacidad. Y esto lo están luchando muy, muy, además, muy fuertemente los padres. Los padres, cuando se encuentran que al inicio del curso, cuando matriculan a su hijo y cuando ya saben qué personal va a tener el centro… Se están viendo que el personal cada año disminuye. Se están encontrando con que los recursos materiales no llegan. Se están encontrando que dentro de un sistema educativo obligatorio hasta los 16 años empiezan con apoyos de logopedia, empiezan con apoyos de fisioterapia, etcétera, etcétera. Y según los años van transcurriendo, aún sin llegar a los 16, hay recursos, hay, hay servicios que se cortan. Nosotros nos preguntamos... Y decimos, las personas con discapacidad somos personas con los mismos derechos que cualquier otro niño. Hay una obligatoriedad en el sistema educativo, pero para todos. Nosotros entendemos y queremos hacer entender que los recursos son derechos de la persona. La diversidad tiene unas características y en base a ello necesitamos unos recursos. Unos pueden ser totalmente adaptables, pero otros no. ¿Mm? Y en cuanto al tema del personal, nosotros también lo que vemos es que una persona con discapacidad, eh, que necesita un recurso personal de apoyo, o sea, lo que no se puede hacer es darle desde el sistema educativo tantas horas a un centro a repartirlos. No, no. O sea, la respuesta del sistema educativo tiene que ser una respuesta al 100% a la persona por sus características y por sus necesidades. No por parámetros ni por otro, otras, otras características que se ponen en un tablero y en base a esto se da esto. No, no, no. La persona es persona con sus necesidades y, por lo tanto, la respuesta tiene que ser integral. En el tema, por ejemplo, de temas extraescolares, nos vemos que no hay una respuesta de apoyo para la persona con discapacidad. Hay algunos centros, pero lo hace el centro. El sistema educativo no lo tiene previsto. Lo mismo que el transporte escolar, hay problemas. Lo mismo que hay problemas para cuando, por ejemplo, los niños y jóvenes salen del aula a pasar días fuera y hay que luchar para que pueda ir alguien a acompañar a esa persona. Eso, todo eso tiene que estar definido y tiene que haber respuesta. Luego nos encontramos también con el tema laboral. Y, decimos, y hemos mencionado el tema educativo porque creemos que es el pivote, el paso más importante y el iniciador de la persona a desarrollarse. Y por eso hemos empezado por ahí. Y también decirnos que estamos viendo que en el sistema educativo eh, están surgiendo, en poco tiempo, pues están surgiendo eh, plataformas de padres. Padres que no se han unido por la discapacidad en sí, o sea, por clase de discapacidad, o sea, yo porque soy físico me reúno con no físico para reivindicarlo, no, no. Estamos viendo, y ya se están eh, ya haciendo asociaciones algunos, en la que se han juntado de distintas capacidades padres que tienen el mismo problema, que es limitación de recursos. Y en la lucha que están haciendo la quieren hacer conjuntamente. Y yo creo y nosotros creemos que es importante. La unión hace la fuerza y creemos que tenemos que sobrepasar eh, los centros escolares berrichegunes y hacer ver a los, al sistema educativo en general y al político en particular… Que esto tiene que solucionarse porque lo estamos exigiendo bajo derechos. no, no podemos estar esperando y no, no, vale todo en el tema de la crisis. O sea, no, no, no, tenemos por qué estar esperando a ver qué presupuesto queda para mejorar o para darte una respuesta a unos no, no, no, Los derechos ya tienen que estar desde el principio. Lo que se tiene que, que priorizar es luego. luego. que queda queda que que priorizar Todo Todo presupuesto que que priorizarse, siempre siempre después de cumplir unos unos en este caso, la verdad, que creemos que no se están cumpliendo totalmente. Creemos que ha llegado un momento en que el sistema educativo que tenemos tiene que ser evaluado. Evaluado por parte de todos. O sea, bien por parte de los centros, de la parte política, de la parte de los profesores, de los padres, etcétera, etcétera, etcétera. Y es porque, claro, hasta hace poco se decía, es que no estáis formados, pero es que hasta hace poco... Tampoco teníamos una accesibilidad directa de recursos para poder acceder a un centro, cosa que todavía existen en algunos sitios. Y cosa que, por ejemplo, hay niños que le sacan de en su entorno a otros centros escolares porque el más cercano a ellos no está adaptado. O sea, estamos ahí diciendo que el entorno es muy importante para la persona, pero para ciertas personas parece que todavía no se puede cumplir eso. Y es ahí donde tenemos que luchar. Y no estábamos formados, vale, no estábamos formados en cierta, en cierta forma porque teníamos nuestros problemas. Hasta ha habido una fase en esta sociedad en la que ha habido, no es el momento, no es este, por supuesto, y gracias a Dios, ¿no? ¿Eh? Pero ha habido problemas en que no te admitían en un centro porque tenías una discapacidad, porque caían mal a los otros padres. ¿eh? Y eso se ha dado, y eso se ha dado en nuestra vida, ¿eh? a lo largo de las personas que estamos viviendo. Ahora hemos mejorado, efectivamente hemos mejorado, pero no nos podemos conformar. Y es lo mismo que cuando se plantea el tema de pasar a la universidad. Ahora estamos en una fase mucho más, mucho más importante y mejor, pero costó lo suyo en decir que bueno, efectivamente la universidad no es una fase del sistema educativo obligatorio, pero es que nosotros aún siendo obligatorio, teníamos problemas y no siendo, eh, no siendo, es que tampoco podemos ir, porque no teníamos recursos. O sea, no teníamos recursos de accesibilidad, no teníamos recursos de apoyo, etcétera, etcétera. Ahora eso está cambiando, está cambiando y hay que decirlo. Eh, que se están dando pasos y nosotros esperamos que se den pasos. Y desde luego nuestro colectivo desde luego está en unión con, eh, con la Administración también para apoyar, los pasos positivos y para decirle por dónde tienen que ir. Nosotros para eso estamos abiertos. En el tema del empleo, lo que estamos viendo en el tema del empleo es que se está priorizando, o sea, no se prioriza el empleo ordinario. ¿Por qué? O sea, parece que todas las personas con discapacidad tenemos que ir a otra clase de empleo, ¿no? O sea, hay personas con discapacidad, bien sea física o psíquica, ¿eh?, y, y o sea, bien, bien del colectivo sensorial, etcétera, que pueden y deben acceder a un empleo ordinario. ¿Qué, qué, qué es, ¿Cuál es el problema? El problema son los recursos. El que, no, el que parece ser que nuestra solución al empleo tiene que ser una clase de empleo. No, no. Nosotros tenemos o derecho y obligación de exigir eh, que el empleo… Nosotros también estamos aptos para un empleo ordinario. No se cumple, en cierta medida, no se hace cumplir y, además… Estamos oyendo eh, a nivel de la ciudadanía también, jo, es que el tema del empleo también, claro, tal y como está la situación, o sea, como diciendo, primero tienen que entrar unos y luego vendrá la fase vuestra. No, no, en igualdad de condiciones. O sea, nosotros también al empleo ordinario y que se luche por la normativa existente Aquí no hay leyes de primera y de segunda. O sea, hay una, un tema con respecto a una, una ley en cuando, donde marca que el 2% mínimamente, aunque la comunidad autónoma tenemos más elevado, que tiene que estar reservado a personas con discapacidad. No se cumple, no pasa nada. Lo mismo que el tema, por ejemplo, en el aspecto sanitario. ¿eh? Tenemos ahí el ámbito sanitario con un copago sanitario y luego lo que el sobrecoste vinculado a la discapacidad. O sea, la persona con discapacidad tiene un sobrecoste por el, por la, solo por el mero hecho de, de tener una discapacidad y de necesitar unos, un, unos recursos especiales. ¿Eh? ...que serían unos recursos no nadie llamaría especiales sino ordinarios... ...que nos hace falta para movernos, ¿eh? para, movernos para ver, para, para oír, para etcétera, etcétera. ¿No? O sea, hay un sobrecoste en que la Administración paga una parte... ...pero hay un sobrecoste luego para la persona con discapacidad o su familia. Y esas familias, aparte de que haya una persona con discapacidad en su familia... ...pues también corre por todo el abanico de la sociedad en general como puede ser la pobreza, la exclusión, el paro, etcétera, etcétera. ¿Eh? Luego está el tema de, de los servicios sociales. Para nosotros hay un desmantelamiento, perdón, ¿eh? un desmantelamiento de la dependencia. Los servicios sociales siguen en, anclados en un modelo asistencialista, ¿eh? centrado en la institucionalización, perdón, y no apuestan por facilitar una vida independiente. Nosotros también queremos ser personas, y somos en cierta medida, los que tenemos la suerte de poder serlo, de querer y poder decir dónde, con quién quiero vivir y de qué, y de qué forma. O sea, ¿por qué se nos tiene que institucionalizar? O sea, la solución es esa a una persona con discapacidad, bien sea de una clase o de otra. Luego, se sigue sin disponer, por ejemplo, también de, la, de condiciones de accesibilidad universal. Y cuando digo accesibilidad universal, no me refiero al físico, ¿eh? como puestas las barreras arquitectónicas llamadas. Me estoy refiriendo al mundo de los sordos, como puede ser el tema de la lengua de signos y como puede ser el tema del braille para el tema de los visuales. ¿eh? Pues no, esta, esta gente, con los mismos derechos que cualquier persona, que tienen derecho a comunicarse con las instituciones y demás, o sea… No tienen, no tienen un recurso directo en el que se les pueda atender, etcétera, etcétera. Todo esto, por ejemplo, por supuesto, que afecta en negativa a nuestra dignidad y calidad de vida. Y nos priva de desarrollarnos en una vida independiente con el resto de las personas, donde, como poder elegir cómo y dónde y con quién vivir. Se trata de una cuestión de garantías de nuestros derechos. Disfrutar y ejercer nuestros derechos... Asegurar su cumplimiento. O sea, aquí, no valen los, aquí no valen las leyes de primera y de segunda. Son leyes y a cumplir, guste o no nos guste, como pasan en toda normativa que tenemos que cumplir la ciudadanía. No puede depender de las, de las características que se tengan, sino que son propias de cada persona como personas que somos. Por otro lado, desde la perspectiva de las organizaciones, el debilitamiento del estado de bienestar se percibe en particular. Vemos que hay una reducción significativa en la financiación pública a las actividades más propias y esenciales de la naturaleza del movimiento asociativo. La dinamización aso asociativa y las actuaciones de sensibilización, reivindicación y transformación social. Ahí vemos un, un bajón en cuanto a tema de ayudas. Con carácter general, el apoyo público a las organizaciones sociales se ha centrado más en financiar la prestación de servicios y no apoya en igual medida asociaciones que no gestionan servicios, pero que desarrollan estas otras actuaciones esenciales y propias del movimiento asociativo. Luego, en cuanto a aportar claves en torno al papel de estas propias organizaciones ante este contexto de debilitamiento del estado de bienestar, para el CARTEAN es fundamental recuperar el papel esencial del movimiento asociativo. Como movimiento ciudadano, para defender y reivindicar los derechos de todas las personas y la transformación social con estas claves. Reconocimiento más ejercicio efectivo de todos nuestros derechos, en igualdad de oportunidades como ciudadanía de pleno derecho. No es suficiente el reconocimiento de derechos si no va acompañado de una garantía de ejercicio efectivo. Se puede reconocer en la ley la cuota de reserva de las personas con discapacidad en empresas de 50 y más trabajadores, pero no pasa nada si esto no se aplica por las empresas. No queremos más retrocesos, sí más avances en garantía y dotación de recursos. Me están poniendo que tengo dos o tres minutos. Eh, me voy a ir saltando… ¿Mm? Nosotros creemos que hace falta hacer un diagnóstico integral y a nivel de la ciudadanía, donde se refleje la diversidad, pero un diagnóstico... Me da una pena saltarme cosas. Ahora, la participación de todos y para todos. Carme, le ¿puedes completar luego en las preguntas? si no. Vale, vale, vale. Decir que si te quedas con ganas... La no, participación seguimos. de todos y para todos. Nosotros creemos que la palabra clave en la participación es con. Los responsables públicos deben contar con la ciudadanía para tomar decisiones y la palabra con para nosotros es participación. Y esto exige motivar la participación de las personas. Activar a nuestro colectivo en la defensa y reivindicación de sus derechos. Todos somos corresponsables de contribuir al progreso y la transformación social, pero dependiendo del cumplimiento de derechos, claro. Empoderar a las personas para ello. Es fundamental que todos los del tercer sector nos empoderemos. Que nuestro trabajo, denuncia y aportaciones estén basados en los derechos de todos y para todos. Transparencia, participación y democracia real. Es fundamental recuperar el trabajo compartido y solidario entre las organizaciones sociales hacia una reivindicación y propuesta compartida de equidad, inclusión y justicia social de todos, de todas las personas. Ahora cada uno participamos en lo nuestro, no estamos participando mucho en lo común, que es lo importante, porque estamos hablando de derechos de todas las personas. Es fundamental transmitirlo, trabajarlo y colaborar en esa línea con las administraciones para trabajar juntos en un proceso de transformación social de largo recorrido por los derechos y la justicia social, no en proyectos parciales ni políticas cortoplacistas que redundan en el asistencialismo. Hoy necesitamos poner en marcha procesos de cambio de largo tiempo que den sentido, coherencia, enfoque y marco a los proyectos que se realizan. No se invierte en procesos duraderos de cambio real por los derechos, el bien común y la justicia social. Y, en cambio, se hacen muchos proyectos que no están alineados dentro de un proceso que marque a dónde queremos llegar. Ya termino con una frase porque creo que me, me he pasado ya. Y lo que sí exigimos es un diagnóstico integral a nivel de la ciudadanía donde se refleje toda la diversidad y colabremos todos unidos dentro del tercer sector. Nada más. Es que recasco, Carmele. Eh, bueno, cualquier pregunta la hacemos luego al final de, de la mesa, cuando para, acaben de participar los cuatro ponentes. Y cualquier cosa que te haya quedado, Carmele, al final también puedes, puedes claro. completarla. Las ideas principales. Muy bien. Eh, vamos a dar paso ahora a Alfonso. Alfonso López, coordinador, responsable en APN Euskadi, y que también nos va a hablar sobre la perspectiva desde también de la exclusión social. Bueno, Gordión, ya... Primero, dar las gracias a la organización por la invitación. Dos cuestiones se nos planteaban a reflexionar. ¿En qué sentido está afectando el debilitamiento del estado de bienestar a la situación de las personas y a las propias organizaciones? Y aportar claves en torno al papel de estas organizaciones en este contexto de debilitamiento del estado de bienestar. Yo quisiera empezar diciendo que el nivel de protección social en Euskadi, aunque hablemos de debilitamiento del estado de bienestar social, el nivel de protección social en Euskadi es superior al de su entorno y en algunos parámetros incluso superior a la media europea pero en los últimos años de 2008 a 2012, fundamentalmente, ha empeorado. Esto me parece importante decirlo. ¿no? Y simplemente algunas imágenes para ver de lo que estamos hablando, porque a mí me parece muy importante cuando, si no hay coincidencia en los diagnósticos, es muy difícil luego hacer un plan común. Y me parece importante también reconocer lo que hay. ¿no? Si yo ahora me empeño y os digo que las paredes estas son negras, pues seguramente a, al resto de cosas que diga no le haréis mucho caso, porque evidentemente no son negras. ¿no? Entonces sí que me parece importante. Bueno, unas cuantas imágenes, ¿no? pues el gasto, en sanidad, pues ya veis el País Vasco respecto a otras comunidades autónomas, el gasto en educación también del País Vasco respecto a otras comunidades autónomas, la valoración del índice DEC, sabéis que se valoran los directores y directoras y gerentes de servicios sociales, tienen un indicador sintético que valoran el nivel de los servicios sociales en cada comunidad autónoma. También hay el País Vasco y Navarra siempre están la primera, la segunda, la segunda, la primera, bueno, tenemos ahí. En rentas mínimas, lo que nosotros llamamos la renta de garantía de ingresos es donde Euskadi despunta, si veis el gasto, de Euskadi. Ese es el gasto de todo lo que se gasta en todo el Estado. En Euskadi se gasta más del 40%. ¿no? Entonces, en, respecto a todo el Estado, siendo no sé si somos un 4 o un 6% de la población. ¿no? Entonces, esto me parece muy importante. Es decir, nuestro sistema de protección social en Euskadi no es malo comparar, comparativamente. ¿no? Analizando su propia evolución, es decir, qué ha pasado estos últimos años, yéndonos a documentos institucionales, tenemos en primer lugar la encuesta de pobreza y desigualdades sociales de 2012, que sabéis que es... Un documento que hace el propio Gobierno vasco, el Departamento de Empleo y Políticas Sociales, habla y dice que, bueno, a pesar del sistema de bienestar social que tenemos, esto no ha, no ha impedido un incremento de las formas más graves de privación ligadas a la pobreza y la precariedad. El propio tercer informe del Consejo Vasco de Servicios Sociales, el que habla de la situación de los servicios sociales, no, hablan y dice, se dice un cierto deterioro de la situación de los servicios sociales de la CAP. Y el propio índice DEC, que normalmente nos pone en primera y en segunda posición, también nos alerta de la perspectiva negativa que tenemos porque, bueno, lo que pone ahí, ¿no? En algunos aspectos se está perdiendo. Entonces, esto es importante decirlo, porque hay quien se queda en que se está debilitando el estado de bienestar y hay quien se quedan que nuestro sistema de protección es malo. Y dices, bueno, eh, hagamos un diagnóstico consensuado y llamemos a la realidad por su nombre, ¿no? ¿Cómo ha afectado a las personas? Eh, yo creo que lo fundamental es que la pobreza y la exclusión, la vulnerabilidad, en Euskadi ha aumentado mucho. Si veis ahí los datos desde el 2000 hasta el 2014, pues hemos subido muchos puntos en lo que se llama el indicador europeo, que sabéis que es el indicador consensuado a nivel europeo para medir el riesgo de pobreza y exclusión. ¿no? También, ¿cómo ha evolucionado si vivimos a la población en decilias? Es decir, el 10% de la población más pobre ha visto reducir sus ingresos del 2008 al 2014 en 77 euros. Y si veis, en cuanto más en mejor posición estabas antes, menos se disminuyen tus ingresos. Esto quiere decir que los pobres son más pobres. ¿no? También quiere decir que aumenta la, aumenta la desigualdad. Si nos fijamos en el índice Gini, también Euskadi es una sociedad cada vez más desigual. ¿Mm? De todas formas, también insisto... Si medimos eso, o comparamos estas variables con las de nuestro entorno, con la Unión Europea, bien 28, bien 15, o con España, excepto en situación de pobreza, tener menos del 60% de los ingresos medios, en el resto de indicadores estamos mejor. ¿Mm? Esto es importante decirlo. Yo creo que esto algo tiene que ver el propio sistema de protección social. Mirando a las personas en concreto… Eh, yo creo que se hizo un trabajo muy bueno en el documento que se tituló así, Diagnóstico y propuestas de actuación en relación a la crisis, que fue un trabajo que se hizo en el ámbito, en el marco de la mesa de diálogo civil de Vizcaya y yo creo que ahí bueno, se refleja muy bien el estudio era cómo afecta, ha afectado la crisis a las personas y a las familias en Vizcaya. Yo creo que es un documento muy bueno y que ahí se refleja muy bien. Yo simplemente dar tres notas. Primero, lo que entendemos que ha pasado por la crisis y el debilitamiento del estado de bienestar social por las dos cosas eh, es pues que… Quien era pobre ahora es más pobre, es decir, quien estaba en una situación de exclusión ahora está en peor situación, pero a su vez se ha ensanchado este camino, este mundo ¿no? de la pobreza y la exclusión y ha afectado a más personas. ¿eh? Las clases medias pues, eh, pues caen. ¿no? Eh, pues, quienes estaban en situación vulnerable se les quiebran sus sistemas y caen, pero no ha afectado a todas las personas por igual, ¿eh? fundamentalmente ha afectado a mujeres, a niños, a niñas, a personas jóvenes, personas con discapacidad, personas mayores y personas inmigrantes, refugiadas o extranjeras. Y esto me parece importante. Porque normalmente se suele decir mucho de, bueno, estamos todos en crisis, todos nos estamos apretando el cinturón. Bueno, pues unos se los apretan mucho más que otros o que otras, ¿no? No me voy a detener aquí, tenéis ahí en el documento ese, simplemente para que esto, ¿no? Mirando las organizaciones, ¿cómo ha afectado las organizaciones? Desde mi punto de vista, y en esto igual puede no ser muy compartido, y en lo que se refiere sobre todo a las organizaciones de Vizcaya conozco un poco menos el caso de los otros dos territorios históricos, pues en primer lugar ha supuesto un recorte importante en las fuentes de financiación. Fundamentalmente, y por este orden, en Gobierno Vasco, aquellas entidades que dependían de, bien de las subvenciones de servicios sociales, de empleo, de formación de Gobierno Vasco, pues yo calculo que han tenido un 50% de reducción, más o menos. Bien en reducción de presupuesto o bien en paralización de actividad, pero el el impacto ha sido ese. También desaparecen las subvenciones de la BBK, que era una fuente de financiación importante en el territorio de Vizcaya y ahora pues han quedado muy, muy mermadas. ¿no? Y en menor medida, hay que decir, yo calculo que entre un 10 y un 15% aquellas entidades que dependían de la subvención de diputación. Esto ha significado tensiones y conflictos a nivel interno de las propias organizaciones. Reducciones de personal también, también importantes en unos casos, menos importantes en otros. Esto ha llevado también a la supresión o eliminación de actuaciones no rentables y especialmente de las transversales, calidad, normalización lingüística, igualdad de género, todo eso se ha reducido bastante. Y también ha significado que aparezcan entidades de mercado puras y duras a intervenir en el sector que venimos interviniendo. Como decíamos antes, la crisis no ha afectado a todas las organizaciones, o sea, afecta a todas, pero lo mismo que a las personas, no a todas por igual. ¿no? ¿Qué elementos emergentes positivos y negativos se pueden observar aquí? Insisto, esto es una reflexión personal. ¿eh? Positivos. Yo he visto algunas actuaciones de cooperación para proteger mercados, llamémosle así, para proteger formas de actuación y para proteger también el valor del tercer sector social. Y a mí esto me parece muy importante. Es decir, en este nuevo marco de juego que se está generando, pensar que tenemos que ir unidos o que las organizaciones tienen que ir unidas puede significar que pueda seguir existiendo. Igual, si no vas unido-unida, puede ser que venga un tercero y se lleve el mercado. ¿no? También ha habido elementos negativos de movimientos hacia otros nichos. Es decir, si se me están recortando la subvención aquí, pues me meto en el nicho que hacía antes esta sin pensar mucho, si le estoy pisando el callo el pie o sin pensar incluso cómo está ella. ¿Mm? Esas, esos movimientos así colaterales pues también se han dado. ¿no? En algunos casos, bien vía territorial, pues esto que hago yo aquí me paso a hacerlo ahora en otra zona, o bien yo, si yo antes hacía la actividad A, ahora voy a hacer también la actividad A y B. Y en esos casos, pues A pisado muchos callos y cuando se pisan callos pues duelen... ¿no? ...y también se ha dado mucha competencia entre entidades... ...y esto también hay que decirlo, ¿no? como elementos negativos... ...pero también la otra cara de los elementos positivos... ¿no? ...respecto Gracias. a aportar claves en torno al papel del tercer sector... ...yo señalaría cuatro cuestiones... ...por supuesto se podrían decir muchas más... ...yo veo cuatro importantes... ...por un lado recordar, reactualizar nuestra misión, nuestra finalidad... En segundo lugar, entendemos, entender que estamos también en una situación de oportunidad. En tercer lugar, establecer estrategias globales como sector. Y en cuarto lugar, comunicar. Desde mi punto de vista, lo que no nos tiene que hacer un, una situación de crisis como esta es que hagamos un estudio de mercado para decir ¿y ahora a qué nos dedicamos? ¿No? Y por decirlo más bruto, y ahora que nos dedicamos para mantener los puestos de trabajo, lo que tenemos que hacer es poner en valor para qué estábamos. Y en ese sentido, muchas de las entidades que trabajamos en el ámbito de la exclusión estábamos para provocar transformación social. ¿Mm? Y transformación social sabemos lo que es y lo que no es. Y un reto muy importante que yo creo que tenemos ahora, que la propia ley de servicios sociales la apunta, que la propia ley de garantía de ingresos y de inclusión también la apunta, es... No tenemos que quedarnos en el asistencialismo a las personas, que se nos está relegando a eso, sino tenemos que promover la promoción de las personas. Es decir, que las personas puedan ejercer sus derechos y deberes como cualquier ciudadano ciudadano, no simplemente darles de comer, darles un techo y vestirles. ¿no? Yo creo que ese es un gran paso. Pero poner nuestra misión como elemento clave, como elemento central de para qué existimos. ¿Mm? En segundo lugar, entender que estamos en una situación también de oportunidad. Es decir, las cosas se están moviendo, veamos cómo se están moviendo y sobre todo participemos en ese movimiento. Hay como tres estrategias, ¿no?, que se suele decir. Una es yo me quedo fuera mirando y veo, si antes jugaba en el centro del campo, pues voy a ver si ahora me puedo poner de defensa. Bueno, pues yo creo que lo que tenemos que ver es decir, yo quiero influir en las reglas del juego que se están estableciendo, quiero influir en las legislaciones, quiero pintar algo. Pero pintar algo no solamente viendo qué nicho se me queda para proveer servicios a la administración, sino incidiendo influyendo. Una labor fundamental que teníamos y tenemos... ¿no? que teníamos cuando nacimos y tenemos, es incidir en la política, siempre lo hemos dicho, no en los partidos, o sea, no, no hacer partidismo, pero sí hacer política. Si el tercer sector, y en concreto el de exclusión, no juega la baza de hacer política, no está cumpliendo su papel, tenemos que hacer política, tenemos que incidir, ¿no? Ponía ahí dos citas de dos personas, profesores de la OPV, Alfonso Dubois y Xavier Ayerdi, que son conocidos y que daban elementos de por qué esta crisis pues, puede también ser buena, ¿no? También recordar cuántas cosas hace unos años nos parecían que eran imposibles y sin embargo hoy las tenemos y las tenemos más sentados. Renta y garantía de ingresos, ley de empresas de inserción, cláusulas sociales, mesas de diálogo civil. Es decir, pensemos en grande y ya veremos hasta dónde somos capaces de llegar, no pero pensemos en grande y con esa ambición de querer participar, influir. Establecer estrategias globales como sector. Esto es clave. Es decir, no podemos influir en la sociedad, es decir, influir en el mundo de la política, influir en la administración, influir en... en con nosotros agentes sociales, los agentes sociales clásicos, patronal, sindicatos, todo esto, incidir en la ciudadanía si no vamos como sector. Y tenemos que hacer planteamientos o estrategias globales. Es decir, nosotros vemos el mundo así, vemos la calidad de vida así y tenemos estas propuestas. Y simplemente algunos ejemplos de cosas que se han venido haciendo, porque algunas de esas cosas sí que hacemos. ¿no? Yo creo que ahora tenemos además en el País Vasco una herramienta, muy buena para todo esto, que es Sare Sarea como red del tercer sector social. ¿no? tienen su misión, recoge esas cosas que estoy diciendo, Pablo lo ha explicado mejor que yo, pero yo creo que aquí tenemos una herramienta muy fuerte para hacer todo esto. Y tiene unos fines que también apuntan hacia todo esto. ¿no? entonces Yo creo que ahí tenemos también eh, instrumentos, herramientas para poder incidir, influir, intervenir en todo esto. Finalmente, comunicar. Yo creo que ese es uno de los grandes... Fallos que tenemos en el mundo del tercer sector, por lo menos de la exclusión. En general no hemos sabido comunicar y comunicar en el doble sentido, de informar, es decir, de decir lo que estamos haciendo y también de dar cuentas, rendir cuentas, ¿no? Explicar lo que hacemos, cómo lo hacemos y por qué lo hacemos. En primer lugar, a la sociedad, a la ciudadanía, que creo que es de donde más lejanos estamos a la hora de comunicar. No comunicamos a la ciudadanía lo que hacemos. La ciudadanía yo creo que no nos conoce a las instituciones públicas, incluidas las legislativas, los parlamentos, juntas generales y todo esto, que son sobre, donde se toman decisiones sobre te, determinadas legislaciones, a partidos social, políticos, agentes sociales, al mundo de la universidad. Generalmente, este es un difícil, desde mi punto de vista, muy importante que tenemos. Sabemos comunicar bien a la administración pública, punto. No, dar un paso más, yo creo que nos cuesta mucho. Para finalizar, y a tenerme el tiempo que se ha marcado, no vivir del pasado, pero sí recordar, ¿no? Es decir. El tercer sector social aporta a la sociedad, especialización en el trabajo con personas y colectivos en situación de exclusión, amplia experiencia en la gestión de los diferentes dispositivos del Sistema Vasco de Servicios Sociales de Empleo. Hemos introducido también el acompañamiento en los diferentes dispositivos con todo lo que ello conlleva, cercanía a la demanda de las personas al territorio, compactación de políticas sociales de empleo de salud a través de la coordinación con los diferentes servicios sociocomunitarios. Implementación de itinerarios personales de inclusión, desarrollo de procesos globales o integrales, vinculación al mundo de la economía solidaria empresas solidarias, implementación de empresas de inserción, tracción de programas europeos, experimentación innovación, trabajo en red y desarrollo comunitario. Muchas gracias. Muchas gracias, Alfonso. Y damos paso ahora a Mila, de la coordinadora de ONGDES de Euskadi, coordinadora de ONGDES de Cooperación al Desarrollo, que nos va a hablar desde ese ámbito. Gracias, Es que ricasco a la organización por, habernos, por haber invitado a la coordinadora. Ahora. Bueno, eh, por contextualizar un poco dónde estamos ahora a nivel de Cooperación al Desarrollo, ver que el 2015 es el Año Europeo del Desarrollo. Es un paso importante que, que se haya tomado esta temática porque es la primera vez en la historia que un año europeo se considera de desarrollo. Era también este año, el 2015, el año en el que finalizaba el plazo que se acordó en el 2000 para llevar a cabo los objetivos de desarrollo del milenio y que sabemos que están tan lejos de haberse cumplido en este plazo. Y es el año en el que la comunidad internacional va a tener que decidir cuál va a ser ese futuro marco mundial en términos de erradicación de la pobreza y de desarrollo sostenible. Y que también tendrá que hacerse un replanteamiento y ver si se refuerza la apuesta en ese 0,7% que tanto se peleó y se luchó para que, para que se alcanzase y que cada vez queda más lejano. Conseguir todo esto y lograr que el 2015 sea realmente este año tan importante, pues no, no sería posible si no hubiese una, una ciudadanía... Que estuviese comprometida, que fuese solidaria, que creyese en todo esto. Y pese a lo que los gobiernos nos dicen continuamente, pues resulta que en el Estado español la ciudadanía es una ciudadanía que sí está comprometida en estos aspectos. Es una ciudadanía que en el último Eurobarómetro del mes de enero, eh, nueve de cada diez personas decían que… El que el desarrollo, que las políticas de cooperación al desarrollo eran importantes y que un 75% frente a un 64% de las personas de la Unión Europea decían que los gobiernos tenían que, que incidir más en este aspecto y que tenía que ser una de las principales prioridades de la Unión Europea. Como segundo año consecutivo también se incrementan las, las personas entrevistadas que dicen que los gobiernos tienen que, tienen que meterse más en este tema y que, a pesar de la crisis, tienen que incrementar el apoyo a la cooperación al desarrollo. La, llegan, aterrizando más, la ciudadanía vasca siempre ha sido una ciudadanía comprometida en la cooperación al desarrollo. Siempre ha sido una ciudadanía que ha querido una cooperación justa, de solidaridad, de respeto a los derechos humanos y que, y convencida de que con ello se crea un espacio, un mundo más pacífico y más equitativo, y que de esta forma se beneficia tanto a las personas que viven aquí como a las personas que viven allá. Frente a esto y frente a esta ciudadanía solidaria que, que hemos sido siempre las personas vascas, nos encontramos con que los gobiernos están diciendo lo contrario. Nos encontramos con casos como el del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, en, en los que se está diciendo continuamente cómo primero tienen que ser los de aquí y luego los de allá, cómo se están creando diferencias y cómo se está apartando el Gobierno municipal, que había sido un referente en la cooperación al desarrollo, de este, de este, de este camino y se están marcando principios eh, como la xenofobia, el racismo y cómo se está viendo que en lugar de igualdad se están primando privilegios de unos frente, frente a otros. Son uno, es un discurso que es irresponsable, principalmente. Es una estrategia que, que al final lleva a que el estado del bienestar pues vaya, vaya bajando hasta, hasta que desaparezca, y en la que se sustituyen los derechos por los privilegios. Euskadi siempre, siempre ha sido, también a nivel institucional, una, un país que, estaba, bueno, eh, que a nivel presupuestario y a nivel normativo tenía una apuesta muy importante por la cooperación al desarrollo y que se reflejaba, por ejemplo, en la Ley Vasca de Cooperación al Desarrollo. Sin embargo, bueno, pues muchas instituciones han aprovechado estos momentos de crisis y han visto que era el momento de tormenta perfecta para decir bueno, ya que estamos en crisis tenemos que recortar y vamos a recortar de, de tantos sitios de las políticas sociales y, entre ellas, de las políticas de cooperación. Se, ha, se han desmantelado estas políticas se han dejado los objetivos marcados a un lado y se ve pues que no se están cumpliendo ni en los calendarios ni en las cantidades que estaban presupuestadas todo esto también nos lleva a que el tejido asociativo que tanto había costado crear pues también se vaya desmantelando y volvemos a encontrarnos con el ejemplo del ayuntamiento de, de Gasteiz primero porque es el que más ha recortado pero también porque era eh, Vitoria, en Vitoria había un tejido asociativo especialmente fortalecido entonces el, el, la bajada brusca es realmente muy notable y nos volvemos a encontrar con el discurso de primero las personas de aquí que golpea a las personas que, destinatarias que tanto lo necesitan y que se encuentran con una, con una serie de promesas incumplidas nos encontramos con que las instituciones con que los gobiernos consideran o parece que consideraban que las políticas de cooperación al desarrollo eran un lujo, puesto que en los momentos de crisis son de lo primero que se recorta. Y no, no es un lujo, sino que es una, el, el apoyo a la cooperación al desarrollo es una forma de conseguir un mundo en el que la sociedad realmente pueda vivir sin desigualdades, pueda ser una sociedad justa, pueda ser una sociedad equitativa. Sabemos que se están provocando vulneraciones también en los derechos humanos de nuestro entorno. Sin embargo, eh, tenemos que tener en cuenta que los derechos humanos o son reconocidos y garantizados para todas las personas por igual, independientemente de su condición, de su sexo o de su lugar de nacimiento, o pierden la calidad de derechos. Estamos hablando de derechos que son de carácter universal y que, por tanto, eh, si se comienzan a debilitar, sea por donde sea este debilitamiento, las consecuencias son impredecibles, impredecibles al final para todos y todas. Cuando se comienzan a poner accesos prioritarios a los derechos que deberían de ser universales, hay alguien que decide dónde se cortan esos derechos y, por lo tanto, puede, ser, puede llegar un momento en el que, por ser de aquí, pero también por ser rubio, por tener ojos azules, o por cualquier otra ocurrencia que a, que a alguien con poder se le ocurra para delimitar esos derechos, con lo cual dejarían de serlo y se convertirían en privilegios que son otorgados por la graciosa voluntad de quien así lo desee. Bueno, eh, uno, de los, uno de los objetivos que en este momento desde la coordinadora de ONG desde Euskadi nos marcamos es… Eh, es intentar construir para que nuestra sociedad no sea una sociedad con prioridades, que no se confronten las personas y que las desigualdades que afectan a muchas personas y a muchos países acabe, consigamos pues, seguir dando pasos para, para intentar minimizarlas y que vayamos educando a esta sociedad, a los, a los más y a las más jóvenes en esta sociedad abierta y justa por igual Buscamos que no se confronten ideas, que no se, que no se confronten personas, perdón, sino ideas y que las cosas sí es posible hacerlas de otra manera. Si sí es posible poner a las personas en el centro, es posible que las prioridades sean esas mismas personas, sea la igualdad, la equidad y no sean pues, las, las cuestiones financieras o económicas. Y desde ahí pues, es de, desde donde queremos seguir reivindicando y exigiendo unos presupuestos justos, solidarios y participativos para que al final la crisis no sea la excusa para dejar de al, del lado los derechos fundamentales. No me has tenido que poner más papeles. Fue pues fenomenal. Gracias Mila. Y vamos a acabar esta mesa con Mikel, Mikel Zaval, que viene... Nos viene como representante del Larres Euskadi y que también nos va a hacer su aproximación también desde el ámbito de las personas mayores y las residencias, de donde ellos trabajan. Osandoa, millasker, lendabizi, eh, emantikusue lako aukira emenche goteko tapizkate gurik ikuspuntu bai bai emenda saltako eta gañera ba gipusku arbat emenche lagatendosuelako sartzen eh, orrekatik amebai. Eh, decía que muchas gracias primero por invitarnos eh, a podernos eh, a poder presentar la el punto de vista que tenemos desde las personas mayores, desde los centros que atendemos a personas mayores, y además porque nos dejáis a un guipuche que venga a Bilbao, que ya es todo, ¿eh? todo un tema. Eh, yo coincido en parte con ellos, y de lo que ellos han dicho pues saben mucho más que yo, pero a mí no me gusta generalmente el tono crítico y demandador. Eh, creo que tenemos que hacer nosotros bastantes más cosas y, y podemos pedir nosotros, más que pedir, aportar soluciones, que es una parte de lo que Saren Sarea antes veíamos, ¿Qué tenía que hacer? Ser crítico, demandar, pero también aportar soluciones o hacer propuestas cuando menos. Bueno, yo creo que estamos construyendo un nuevo sistema, que es el sistema de los servicios sociales. La primera ley de todo el Estado fue una vasca, fue la del año 82. Después hemos tenido otras dos, que un poco ahora las voy a recorrer. Pero hasta entonces no había nada. Para entonces estaba perfectamente desarrollado lo que era la sanidad, lo que eran las pensiones y lo que era eh, también la educación. Con lo cual, este último de los pilares que se decía que era el que faltaba por construir el sistema del bienestar, pues llega el último y como tal lo estamos construyendo y claro, nos cuesta, ¿eh? nos cuesta, pero a veces nos, comparemos, nos queremos comparar con los derechos que tiene la sanidad, pero ellos llevan muchísimo tiempo antes que nosotros, no puede ser, no es lo mismo llegar ahora. Centrándonos en Euskadi, eh, digo un poco porque... Eh, la mención que hacía antes eh, los dos ponentes que había a primera hora, tanto Pablo como José Manuel. Pablo, sobre todo, se centraba más o menos aquí. José Manuel sí era a nivel mundial, ha hecho mención a unos recortes que ya se metían o se proponían desde la School of Economics en 1980, cosas que por entonces las mete Thatcher, pero también en Alemania, el Soledad ya estaba metiendo este tipo de, de recortes y a nosotros nos ha costado más. Ahora, franceses e italianos, y nosotros llegamos y, y nos pegamos un poco con eso, pero se veía un poco desde antes. Eh, y centrándonos, como decían, en el País Vasco, yo creo que aquí nosotros sí podemos hacer eh, cosas. ¿eh? Creo que, que se pueden hacer. La ley del año 82 tenía dos virtudes principales. La, la primera ley de servicios sociales. La primera es que erradica el concepto de beneficencia. Y hasta entonces era así, beneficencia. La entidad a la que yo pertenezco tiene 300 años, la semana que viene hace 301, y era la beneficencia de San Sebastián. La beneficencia de Bilbao tiene 260 años. Indudablemente, los servicios que prestaban eran benéficos. Se podían otorgar a uno sí y a otro no. Y además de eso, abría las puertas a, a que se pudiese eh, trabajar de alguna manera en las entidades privadas sin ánimo de lucro, que ya lo venían haciendo y se les reconoce ese papel. La segunda ley, que es la ley 596, cambia esto y permite que las entidades privadas con ánimo de lucro puedan empezar a funcionar. Esto antes no había. En Vizcaya no sabemos muy bien por qué había un desarrollo importante de entidades con ánimo de lucro. En Guibuzco no había ninguna, un solo centro, uno, pero no había más. Y además de eso, eh, abre la, la colaboración a que lo público y privado pues, empiece a funcionar. Antes hablábamos de que eso era uno de los... Eh, principales eh, digamos que ingredientes que se pueden tener en cuenta para que haya un desarrollo mayor de los servicios sociales. Lo público suele resultar en ocasiones caro y quien lo hace de manera privada puede aportar. Inclusive cuando lo público no tiene dinero, el capital privado puede estar dispuesto a hacer inversiones en esto. Y ahí vienen pues, residencias. Consecuencia de esa ley del año 96 el año 99 en Guipúzcoa pues, se produce una irrupción de centros privados residenciales cosa que no había antes. En tres años, de repente, se abren cuatro o cinco adentros. Eh, seguimos. Posterior a esa ley del año 96, hay un tema muy importante que tiene que ver todavía con nosotros, y es el decreto 155 del 2001. Este decreto establece que la competencia de la atención a personas autónomas va a ser de los ayuntamientos, mientras que la diputación se va a encargar de atender a las personas dependientes. Y entonces nos vamos a encontrar que en una misma residencia hay personas mayores autónomas y dependientes, eh, de los dos tipos. Entonces tienes que concertar con ambos. Pero también pasa eso en la ayuda a domicilio. La ayuda a domicilio, en la parte que es de personas dependientes, se la queda diputación o va a pagar diputación, mientras que son los ayuntamientos los que se encargan de las personas autónomas. Y en el año 2008, el 5 de diciembre, pues se aprueba la tercera ley. Estamos bien servidos de leyes de servicios en este país. Y este aporta también pues, un par de, de cosillas importantes. La primera de ellas es que se instituye como un derecho subjetivo el acceso a determinados servicios. Y esos derechos, por el hecho de ser así subjetivos, son reclamables judicialmente. Eso en el Estado no lo tiene nadie. Y la segunda es que cambia las competencias. Entonces dice que diputación será la competente en la atención en, en los servicios secundarios y los ayuntamientos en los primarios. Claro, las residencias se definen como secundarias, con lo cual, da igual si tienes personas mayores dependientes o autónomas, pasan todas a ser una competencia foral y los ayuntamientos tendrían que haberse hecho cargo de las ayudas a domicilio íntegramente, incluyendo la ayuda a domicilio a las personas dependientes. También esos eran los rasgos que a mí me interesaban remarcar de esas leyes. Hay bastantes más rasgos importantes, pero sobre todo estos. ¿Por qué lo digo? Bueno, desde el año 2008 han pasado seis años, en diciembre ya eran siete años, y de esto no se ha hecho nada, o muy poco. Se establecía que en el periodo de seis años se pudiese, en la ley, el, eh, se tuviese que hacer este tránsito. Después de las elecciones del 2009, la que entonces era consejera, Gemma Zabaleta, quiso meter el acelerador y eh, presionó a muchos ayuntamientos para que se hiciese más rápido. Y se encontró con que no pudo. Y en el 2011 pues salía en prensa diciendo que no era soportable ni siquiera la, eh, la renta de garantía de ingresos. Se dio cuenta de que aquello no se podía, no se podía hacer. Y como digo, todavía al día de hoy, más adelante lo voy a volver a sacar, tiene repercusiones. Bueno, y en medio de esto, en el año 2006, pues sale la ley 39-2006, la ley de la dependencia, la ley de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia. Y tiene como aportación especial también, pues una que es una aportación económica para el cuidado en el domicilio, en el entorno familiar. Eso no existía antes. Y se establecía como algo excepcional. Era excepcional y, sin embargo, es la atención mayoritaria. Con datos al 28 de febrero de este año, de 935.000 casos existentes, el 40% son de este tipo de servicios. Y eso a mucha gente privada pues, le enerva, les cabrea, porque les quita mercado. A mí todo lo contrario. El que quiere estar en su casa... Y ser atendido me parece perfecto. Ahora bien, lo que sí habrá que hacer es garantizar que esa persona que está en su casa recibe los cuidados pertinentes por parte de su familiar o por parte de la persona que le atiende en el domicilio. Y la diferencia de ingresos de, de gasto es brutal. Mientras que en una residencia el coste puede andar por los 2.000 o más, a esta persona que le atienden en casa le pagan 300 euros y la seguridad social. Con lo cual eso a la administración le viene muy bien. Y al usuario también, si quiere estar en su casa. Para mí no es negativo. ¿Eh? La opinión mía no sé si está asumida o no por lares, pero esto es así. ¿Eh? Lo digo un poco para matizar, no va a ser que luego alguien me pegue. Bueno, sigo. ¿A dónde voy con todo esto? Bueno, pues a darnos cuenta de que tenemos eh, un desarrollo legislativo muy grande, pero sin embargo cada territorio histórico, como vamos a ver ahora, pues va por su cuenta. Estamos un, haciendo un sistema de servicios sociales que es imposible en este país, imposible de poder mantener. En Vizcaya tenemos que una mayoría de las plazas son privadas y lo eran antes de la ley del año 96 que permitía también esto, la, la iniciativa privada. Y sin embargo con una, concerta, con una eh, concertación entre las plazas públicas y las plazas privadas de un 50% del total. ¿Esto a dónde nos lleva? Pues que un 20-25% de plazas residenciales están vacías en Vizcaya. Y hay necesidad, claro. En Áraba... Pasa todo lo contrario. Allí casi todo es público. Y cuando ha habido algo que era privado lo han hecho público, como por ejemplo la mediación del año 2004 en Nariz Navarra. En Guipúzcoa lo público estaba en aras a ir a menos. Había dos, dos o tres centros que eran de diputación, algunos de ellos ya se había cerrado y quedaban 16 residencias públicas. Y ahora nos hemos inventado hace seis meses un centro, una cosa que se llama Cabía. Cabía es un organismo autónomo de diputación que se va a hacer cargo de todas las residencias públicas. Para ello se apoyan en la ley eh, 12 2008, la última ley. Ley que, como hemos comentado, establece la competencia en el artículo 41 sobre, para las diputaciones y que en el artículo 27.2b dice que las diputaciones tendrán que garantizar los servicios residenciales. Pero en ningún sitio dice que tenga que ser titulares. Sin embargo, se si hace mención a esa ley para decir que estos centros tienen que ser forzosamente asumidos por diputación. Solamente en Guipúzcoa. Dice que ya debe ser un territorio diferente, ¿eh? con la misma ley. Estamos ante una situación en la que se quiere hacer todo público en Guipúzcoa eliminando también el tercer sector. Ahora que estamos a punto de aprobar la ley del tercer sector, pues no nos va a hacer falta, por lo menos en Guipúzcoa porque ya va a llegar tarde. ¿Esto es bueno o es malo para nuestros atendidos? Al final nosotros estamos para atender a personas. A mí como tal entidad sobrevivir no me interesa. Y si pudiésemos desaparecer todas, porque no hubiese personas con necesidad, también sería perfecto. Pero todavía hay necesidades y entonces tenemos que seguir atendiendo. Bueno, pues como digo... Eh, esta, esta intención puede ser buena o puede ser mala. Los servicios públicos no son mejores, José Manuel, no son mejores que los que prestamos los servicios privados, por lo menos los del tercer sector. Y antes hacía mención también, Pablo, a que en este sector era necesario, entre otras cosas, que se esforzasen en hacer una gestión mejor. Tiene razón, hay una, una gestión mejor. Por ejemplo, en los centros telares, que hay 32 o 33, entre mayormente en Vizcaya, Guipúzcoa, y en Álava que tenemos algún centro, 28 de los 33 centros están certificados en alguna norma. Hay algún centro que está certificado en la 9001, en la 158.001, que es una específica de residencias, 14.001 medioambiental, 18.001 osas y que además es Q de plata. Eso todo hay. Entonces, se puede demostrar que hacemos una buena gestión y que no lo tiene ningún miedo a lo público. Ninguno. Al revés, lo hace más barato. Un 30% más barato. Y antes comentabas también José Manuel que tienen que ser servicios eficientes, indudablemente. Si por hacer lo mismo, entre un centro público y uno privado, tenemos un 30% más de recursos libres, quiere decir que atendiendo a tres personas en uno, en el otro podemos atender a cuatro, que es al final lo que nos interesa, porque hay esa necesidad de atender a cuatro. Eh, estamos trabajando también en un decreto de, concentraci de concertación, que en Sarea, en Sarea y tal nos lo pasan, y de vez en cuando le pegamos un vistazo, que tiene como interés... El que los tres territorios se calculen de la misma manera, pues cuál es la aportación de los usuarios y compañía. ¿Por qué? Porque tenemos una amalgama de los tres territorios, o sea, una misma ley, sin embargo, cada uno va jugando a su ley. Me voy a saltar el tema del SAT, porque no me lleva a consumir más tiempo, y eh, voy a acabar un poco de si es que nos afectaba o no. ¿Hay plazas vacías? Sí, hay plazas vacías. Hay plazas vacías en residencias, sobre todo en Vizcaya. En Guipuzcoa no hay plazas vacías. ¿Por qué? Porque el 90% de las plazas, 90, están concertadas o son públicas. Públicas son como un 45%, pero el otro 47% está concertado con lo privado, que estamos prestando servicios pues, desde hace muchos años. Vamos a ver. ¿Esto tiene afectación al entorno? Sí. Como decíamos, parece que en Vizcaya sí y en Guipuzcoa No. Y eso, con la misma ley, pues tampoco es muy fácil de, de poder entender. ¿Cuál es la propuesta que nosotros hacemos? Una propuesta que la traigo a todos y para que sirva de foro y de, de eco. A mí me gustaría que esto que hemos dicho ahora lo pensaseis. Yo no vengo a sentar, a sentar cátedra para nada, sino que lo, eh, lo penséis y si queréis vais a, a las leyes y tal, que las tenemos todos aquí en los boletines para poder ver. Y es si no es hora de decir que ya los tres territorios debieran de ceder, su competencia al Gobierno vasco, que el Gobierno vasco asumiese de una santa vez la ley de servicios sociales únicamente ellos y que desaparezcan las competencias tanto en diputación como eh, en algunos ayuntamientos, porque si sí hay leyes o, o desarrollos de algunos servicios, como por ejemplo puede ser el servicio de domicilio, que yo creo que sería mucho mejor si estuviese en manos de diputación e inclusive en manos de, del propio Gobierno vasco. Bueno, esto se puede hacer, nos ahorraríamos un dinero, ahora mismo hay tres equipos en cada uno de los, de los territorios históricos, se tiene que traducir toda a Euskera, o sea, ahí hay ahorros evidentes, lo que hay que hacer es que ese dinero que se ahorra no desaparezca, que se siga quedando en el sistema y con ese dinero podemos atender a más. Y también desde hace un tiempo más de un año, pues Rafa Bengo, le conocerán todos ustedes, que fue consejero de Sanidad, viene abogando por la integración inclusive entre sanidad y servicios sociales. ¿Cómo vamos a hacer esto? Si tenemos en cada uno de los territorios todavía competencia de servicios sociales, habrá que pasar primero por pasarla por el gobierno asco. O sea, que es un poco un tema para, para la reflexión, que es un poco lo que tenía. Y por último, terminar diciendo que estas todas son eh, ideas propias. Eh, el que me conoce, pues sabe que las llevo hace tiempo, no las he sacado ahora porque hay algunos partidos políticos que están hablando de esto, eh, hace dos semanas que les he oído, sino porque tenemos una idea y es la de ser eficientes. A nosotros nos toca ser eficientes, tanto o más que a los demás. Porque tenemos que demostrar que el dinero que se nos deja, que muchas veces es público, se ejerciera de una manera correcta. Milla Esquerra. Pues muy bien, gracias Miquel. Eh, vamos a abrir ahora un turno de preguntas para los cuatro ponentes. E incluso, pues si como ha habido interpelaciones también y comentarios a las ponencias anteriores, pues si os sentís... Eh, Pablo y José Manuel, pues eh, con ganas de seguir interviniendo, pues adelante, ¿vale? Cualquier pregunta es bienvenida. Si no hay preguntas, vamos a acabar antes de tiempo. Entonces, bueno... Eh, antes Raúl decía, bueno, nunca conseguimos acabar antes de tiempo. Pues vamos a dejarnos unos minutos para... <ríe> José Manuel. Gracias. Eh, es en relación con lo de Miquel, de los servicios públicos o privados. Igual hubo una malinterpretación en mi intervención... Hecha fuera de contexto, ¿no? Yo creo que el, el plantear el debate en términos de servicios públicos o privados no es bueno, ¿no? Porque venimos de una tradición en la cual la provisión de servicios es mixta y es rico que sea mixta y, por lo tanto, es bueno que haya servicios privados, es bueno que haya servicios públicos que son provistos privadamente, es decir, concertados, y es bueno que haya servicios públicos públicos, ¿no? Eh, por lo tanto, el debate eh, tiene que estar más en la línea de lo que decía Miquel, de la calidad de los servicios, la garantía de los derechos de las personas, etcétera, etcétera, y cómo eso se garantiza en un modelo mixto de provisión de servicios, que es el modelo hacia el que tendemos. Mi intervención respecto a lo público y privado estaba en otro contexto, eh, que era un contexto eh, de cómo... En el sistema o en, la, en, la, en el cuestionamiento del sistema de bienestar social determinados modelos liberales no solamente cuestionan que los servicios sean provistos públicamente, sino que lo que cuestionan es el papel de lo público en la garantía de los servicios y, y el papel de lo público en eh, garantizar que los servicios eh, se desarrollen y se mantengan hacia los ciudadanos. Esa era la, la precisión. Sí, si me permites, yo lo he hecho a propósito. ¿no? Estoy completamente de acuerdo contigo. No hay ninguna duda. Sí, es que hay que provocar, porque si no todo el mundo se calla. Hay de que todos tenemos miedo y aquí en 360, pues, ambas, habiendo un guipuche y todos los demás son vizcainos, no, no tiene que haber problemas. No, yo lo decía porque no hay ninguna duda de que el garante de todo esto tiene que ser la administración pública. Pero que el prestador sea también público, en eso yo tengo muchas dudas. Porque cuando nos dicen que el servicio de recogida de basuras es de una competencia del Ayuntamiento de Bilbao, nadie le pide después al Ayuntamiento que sea el que la recoja. La puede recoger FCC o el que sea, siempre que lo haga bien. Y las autopistas lo mismo y la prestación de servicios Social es tres cuartos de lo mismo, siempre y cuando que se haga bien. O sea que el garante es uno, pero el prestador puede ser otro que es al que él le compra servicios. Y yo un poco estoy por esa labor. Y en cuando se está pasando al revés. Veníamos en esa línea y de repente, pues ahora lo quieren hacer todo público. ¿Eh? Y quieren que desaparezcamos, pues inclusive el tercer sector. Y no lo entiendo. Lo entiendo. Y tampoco veo a la iniciativa privada con ánimo de lucro como un enemigo, al revés. Si él lo hace bien, me está indicando que yo puedo ser todavía mejor haciendo lo mismo. ¿Eh? Es así. Y a mí, por ejemplo, cuando se habla de subvenciones y compañía, pues me resultan siempre negativas. No me gustan las subvenciones, porque las subvenciones las aprovecha el último que llega al mercado. El que estaba de antes ya, ya ha hecho lo que tenía que hacer, con lo cual no se aprovecha mucho de esto. Hay gente que nosotros tenemos una empresa donde tenemos seis trabajadores y ahora yo monto otra y me dice, joder, para crear seis puestos de empleo, pues me dan subvenciones y me permitan que esas personas estén cotizando a la mitad. Y llego al mercado y hago mis ofertas por debajo de tu precio, con lo cual te puedo llegar a sacar del mercado aprovechando que tú estás pagando tus impuestos, yo pagando menos. Entonces, pues ese tipo de cosas no me gusta. Me gustaría que, que hubiese, en todo lo que se pueda, eh, igualdad para poder competir igual. Eh, todos igual. Eh, yo quería hacer una pregunta. El tercer sector, eh, el... No os parece a cualquiera de vosotros que está muy basado su, su éxito y su eh, credibilidad social. Eh, si hay una ciudadanía global eh, que está mm, por los valores, por una apuesta de solidaridad, quiero decir, tal y como están las cosas de las desigualdades que hemos subrayado aquí, que cada vez hablamos más de la polarización de las clases, no son malos tiempos para la lírica a la hora de pensar que... El consenso desde la ciudadanía global para que el tercer sector sea potente y, y vaya a ayudar y a estar más cerca de los más desfavorecidos eh, no es un buen momento. Es decir, todo lo que nos ha contextualizado la primera ponencia no juega en nuestra contra porque los intereses y la ciudadanía cada vez bueno, van más a eso a quien pueda y lo vemos todos los días con las ayudas a los emigrantes las ayudas o bueno pues la manera de que las personas más desfavorecidas necesitan de la caja común cualquiera de vosotros Yo... Yo creo que se puede ver de muchas maneras. ¿no? Yo a veces suelo recordar el ejemplo ese de la empresa que manda dos comerciales una empresa de zapatos que manda dos comerciales a una, isla, a una isla, a ver, y uno de los comerciales hace un reporte diciendo no tenemos nada que hacer, aquí todos van descalzo. Y el otro dice, tenemos el mercado libre, todos van descalzo, no tienen zapatos. entonces Yo creo que hay eh, igual este puede ser el, el momento ideal para intentar comunicar a la ciudadanía para qué estamos. Porque yo creo que las, los ejemplos que has puesto son de dos grandes intereses. Uno es el interés ...de los lobbies, pero también de que están incidiendo mucho en la política, ¿no? Lo de, bueno, yo eso creo que sobre todo eso lo impulsa mucho el modelo del de Big Society, o sea, yo lo pronuncio muy mal, pero lo que decía antes es decir... ...bueno, devolvamos esto a la ciudadanía, es decir, que la ciudadanía se encargue de proveerse de sus propios servicios, ¿no? Claro, esto va muy bien si todos tuviésemos ingresos suficientes para proveernos de propios servicios, pero eso sabemos que no es así. Entonces, bueno, es una forma que tiene parte, eh, una parte de la política, yo creo que muy influenciada por los lobbies económicos... Para hacer esto. Y luego hay otro gran interés en vendernos estas motos, porque para mí es vendernos motos, y es eh, la derecha recalcitrante, que trata de hacer ver a las clases eh, más débiles, más vulnerables, que los inmigrantes van a ser competidores en la provisión de servicios. Y les ponen en esa pelea. ¿no? Así es como ha triunfado toda la ultraderecha en, en Europa, como está triunfando. Es decir, determinados discursos que hemos oído aquí en determinadas ciudades que se han nombrado, son los mismos que, han, que ha hecho Le Pen y compañía por Francia. Son los mismos. Y es enfrentar a una parte de la población que cree que, como los inmigrantes están llevando la pasta, no va a haber pasta para mí. Cuando, en teoría, se están planteando esas cuestiones en cosas que son derechos subjetivos. Es decir, que si yo lo necesito, el Estado me lo tiene que dar, y ella también, y él también, y, y todos los que sean. ¿no? Entonces, yo creo que hay dos grandes presiones que están funcionando mucho. Desde mi punto de vista, la Comisión Europea era una con Jacques Delors, antes lo citaba José Manuel, era una porque Jacques Delors creía en la participación de la iniciativa social, de la ciudadanía en la resolución de los problemas y la Comisión Europea no es lo que no crea en la, en la participación de la sociedad civil, es que no cree ni tan siquiera en la democracia. Y solo lo voy a por un ejemplo. ¿Cómo se está negociando el tratado comercial, el TIP? El trato, o sea, se está negociando de manera secreta, de manera totalmente antidemocrática, los propios europarlamentarios no pueden tomar... O sea, eh, yo creo que el, el, eh, la gran cuestión que tenemos ahí es que es una... Gran crisis de democracia. Si no somos capaces en este ambiente de comulgar con la sociedad civil, ¿cuándo vamos a hacerlo? ¿No? Con lo cual eso enlaza con tu cuarto punto, y es que el esfuerzo de comunicación tan terrible que las entidades sociales y del tercer sector tenemos que hacer para el resto de nuestros de conciudadanos, eh, tiene que ser un esfuerzo bastante más del que en estos momentos yo creo que se está haciendo, porque todos tenemos nuestros círculos en los cuales cuando surge una conversación por estar de una manera casera, ¿eh? decir, bueno, claro, ¿tú qué vas a decir si eres de la cosa? Quiero decir, eso en entornos eh, bueno favorables, amigables y bueno, al final somos vistos con la sospecha de que, bueno, mira, esto cuando hay para todos, pero como no hay, ese es el gran reto, creo yo. Como veis desde, desde las diferentes redes eh, lo que comentaba José Manuel la um, colaboración operativa pero desde una dimensión transámbito. quiero decir yo creo que sí que estamos trabajando en la colaboración a nivel de interlocución a nivel de denuncia a nivel operativa hay alguna experiencia hay alguna posibilidad hay alguna no sé algún futuro mira yo creo que Deberían de darse. Lo que pasa es que es difícil incluso de que se den en cada una de las redes internas. Eh, nosotros, la de Euskadi, pues igual comparado con alguno de los otros somos hasta jóvenes. ¿eh? Porque llevamos como ocho o nueve años aquí, desde el año 2005 por ahí. Eh, llevamos trabajando juntos. Inclusive para compartir datos económicos hay algunos que no quieren. Y que desde luego ellos no quieren enseñarte cuáles son sus prácticas de gestión ni otras cosas ellos es así eh, una vez que se subsana cierto recelo se comparte más fácil y se abre y entonces sí podría ser eh, factible el que se trabajase con otras redes también porque lógicamente tenemos muchas cosas que pueden ser comunes por ejemplo nosotros pues demandamos que sanidad entre en las residencias en guipúzcoa igual no lo sabéis hay unas 16 residencias que tienen médico puesto por sanidad, por esa Pero no médico puesto que está en el ambulatorio y vaya a pasar dos horas, no, no. Médico que sale a un concurso público para trabajar en residencias. Y sin embargo otras no. Esto lo llevamos reclamando desde el año 2009 y no nos lo dan. Eh, es difícil. Entonces, bueno, si eso lo hacemos nosotros, lo hacen también quienes tengan otro tipo de centros, pues personas como eh, dependencia psíquica, pues es factible que igual todos a la vez podamos llegar a conseguir que algún año, si no es en el 2015, igual en el 2020, pues alguien viene y nos hace esto. Claro, para eso también es muy interesante, y voy a volver a pincharos, que quien lleve la competencia de este estilo, eh, pues sea alguien que conoce nuestro sector. Nosotros en el País Vasco hemos cambiado un consejero, señor Aburto, que conocía esto perfectamente por toda su experiencia en diputación, y le tenemos al señor Toña, pues que de lo mucho sabrá, pero de esto no sabe. O sea, hemos perdido. Lo social ha perdido en eso, porque tenemos un consejero que de esto no sabe. Y nadie dice nada por eso. Nos callamos, lo aceptamos. ¿O no es verdad? Claro. Vete a donde el señor Toña a hablarle de esto. Le cae grande, él no lo conoce. Si vas a donde aburto, pues lo conocía. Es así. Ya veis que lo mío es... Yo sí creo que hay ejemplos de, de, de trabajo conjunto. Para mí el mejor ejemplo es Alinsarea. Eh, o sea que parecerá una abogada, pero no es ninguna abogada, es un, yo creo que una cuestión importante. Y yo sí que creo que desde que existe, bueno, antes incluso de que existiese a nivel formal en el proceso de creación y tal, sí ha habido, yo creo que ya hay un acuerdo y un consenso grande e importante, por lo menos a nivel de interlocución con el Gobierno vasco. Y en concreto yo creo que se ha hecho un trabajo ejemplar y que nos están copiando en muchas comunidades autónomas, incluso los textos que estamos haciendo en la ley del tercer sector y en el decreto, en el trabajo que hicimos de, de eh, la directiva europea, el decreto de concertación y todo esto. O sea que yo creo que incluso eso se, eh, nos lo están comprando otras comunidades autónomas. Eh. O sea, yo creo que en Sarea también tiene el tiempo que tiene y hay que darle recorrido. o sea que eh, a un niño se le piden unas cosas, a un adolescente otras y a un adulto otras. Entonces, démonos tiempo, ¿no? Pero yo sí creo que, que existen, ¿eh? Ya... Ay, perdón. Lo no, que decía que desde el CARTAN, desde luego nosotros, en lo que hemos expuesto, ya hemos dicho la, la importancia de la participación en lo común, ¿no? Y entonces, en base a la cooperación y solidaridad entre las organizaciones sociales, en clave de compromiso con los derechos, que sería lo básico, ¿eh? para poder trabajar conjuntamente, el bien común, la justicia social y la igualdad de inclusión de todas las personas al margen de su diversidad, ¿no? Y nosotros creemos que esto, ante la ciudadanía en general y la Administración, cre creo, creemos, en este caso desde el cartean que haríamos un papel muy importante desde el tercer sector y, como puede ser uno de los puntos, ares area, ¿no? de la coordinadora de ONG desde Euskadi, es uno de los retos principales. Sí, se lleva tiempo trabajando en red, por ejemplo, con la Asamblea de Mujeres de Vizcaya, eh, con la red CECAIN desde hace poco, pero es uno de los retos y se ve imprescindible, además, el trabajo en red, el trabajo junto a los movimientos sociales, junto a otros movimientos sociales, y, y bueno, pues como forma de trabajo, como forma de unión, como forma de compartir... Desde luego es primordial. Bueno, pues, ¿alguien, tiene más aún? ¿alguien tendría alguna pregunta más? Y si no, ya vamos a ir cerrando. Eh, agradeceros a todas y todos por vuestra participación, presencia. Esperamos eh, que la jornada os haya permitido... También recoger, recoger algunas claves, eh, como nos han expuesto las diferentes personas, sobre esa situación actual y el papel del tercer sector en este contexto. Creo que las ponencias de la mañana nos han ayudado o permitido recoger desde lo más amplio, internacional, europeo, estatal y, y para lograr a lo más local, como hemos visto ahora, y desde lo que han venido diciendo algunas de las cuestiones, ¿no? desde la competencia, desde la colaboración y la solidaridad cuestiones que han ido saliendo a lo largo de la, de la mañana. Eh, nosotros desde el Observatorio pues agradeceros y seguimos trabajando en esta clave también reflexiva de poder trabajar con todas y todos vosotros. Y, y a, bueno, si Me permitís que os invite a participar en los siguientes eventos que tenemos, uno concretamente es en las próximas semanas, en las cuales estamos invitando a participar a las entidades del tercer sector social eh, en el trabajo de campo del libro blanco del tercer sector social de Euskadi. Vamos a hacer grupos de discusión con las entidades de Álava eh, el 5 de mayo, con las entidades de Vizcaya el 7 de mayo y con las entidades de Donosti y de Quipuzcoa el, el 14 de mayo. Allí no te sentirás tan solo, Mica. <risa> <risa> <risa> claro, invitaros a participar también ahí y, bueno, y agradeceros desde ahora vuestra participación en esos mismos eventos y en otros que pudiéramos desarrollar nosotros en colaboración con Sare en sarea que también agradeceros. La participación a todos vosotras y vosotros en la misma no ha sido poca, como decía Pablo, también la participación de Sarean Sarean en esta celebración de la jornada queríamos que fuera compartida y de esta manera lo hemos intentado. Gracias José Manuel y gracias a cada uno de, de Miquel Carmele, Alfonso, Mila y a cada uno de cada una de las personas que están aquí. Os hemos dejado en las mesas, en las sillas, en los sillones. Una hoja de evaluación, si tenéis el gusto de completarla, fenomenal, nos ayudan a mejorar y es que ricasco. Vale.